Es lo que buscan hoy por hoy las empresas en puestos directivos. Lo vemos con la experta, así que acompáñanos. Negocios en digital 924. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. El podcast, ya saben ustedes, en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un jueves más, jueves 7 de abril del 2022. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el tema del liderazgo, el tema de los altas, la alta dirigencia, los altos directivos. ¿Qué es lo que buscan las empresas cuando están eh, buscando estos perfiles? Lo vamos a ver con nuestra invitada del día de hoy. Pero claro, no sin antes hacerles, ya saben, una cordial invitación desde... desde eh, katiaman.com y es que si tú eres un eh, negocio, eres el dueño de un negocio, eres del gerente de ventas, el de marketing y necesitas ir captando nuevos potenciales clientes de manera constante justamente para que esa facturación vaya creciendo en el tiempo, pues eh, esto lo puedes implementar a través de un sistema de generación de oportunidades de negocio dentro de LinkedIn y esto nosotros los enseñamos eh, a través de las mentorías dentro de katiaman.com es las mentorías, echarle un un vistazo para ver toda la información y ver cuándo eh, lanza, que la próxima edición va a ser a finales de abril, echarle un vistazo, y si realmente están interesados, presentar su candidatura para evaluar y ver si podemos hacer sinergia juntos. Y bueno, vamos a entrar eh, en materia y darle la cordial bienvenida a mi querida amiga Vanessa Carabelli. Vanessa, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Katia, es un gusto estar aquí. Qué gusto, mi querida Vanessa. Gracias. A ti también es un placer. Eres una eh, experta en la parte de, eh, eh, de empleabilidad y todo. Bueno, vamos a hablar. De hecho, me gustaría antes de entrar en materia y ver eh, qué es lo que realmente buscan, cuáles son esas habilidades, cuáles son esas competencias, qué es lo que están buscando las empresas para los altos directivos. Eh, pues que nos comentes. ¿Tienes Vanessa Carabelilla? ¿A qué te dedicas? bueno. Sí, eh, yo tengo una consultora de recursos humanos que es Carrier Empowerment, donde nos dedicamos a hacer reclutamiento y selección, tenemos talleres de empleabilidad y también eh, tenemos programas de reinserción laboral y también brindamos eh, talleres in-house para empresas en lo que es liderazgo, motivación, trabajo en equipo, todos esos temas y bueno, manejo del estrés que ahora en eh, post pandemia nos está afectando a todos. Claro, sí, seguro que sí. Bueno, son nuevos desafíos con este mundo tan cambiante eh, del cual este, hoy formamos parte. Bueno, vamos a entrar en materia, mi querida Vanessa, y nuevamente darte las gracias por estar aquí. Eh, y la pregunta de, de pronto que todo el mundo se hace eh, en esto de liderazgo, ¿no? ¿un líder se hace o, o nace? Ajá, Sí, esa es una de las preguntas más comunes en el mundo de, las, de los negocios, ¿no? Si bien algunas personas nacen con las habilidades para ser grandes líderes, de nada, nada serviría nacer con estas cualidades y no desarrollarlas. ¿no? Es por ello que también cualquiera que no nazca con estas habilidades puede ocupar un puesto de liderazgo eh, desarrollando estas competencias ¿no? para convertirse en un buen líder. Yeah todo en la vida, ¿no? Es decir, este, pueden haber personas que ya vengan con innato el tema del liderazgo, pero hay otras personas y en general podríamos decir que cualquier persona que le guste y que sienta este, ese llamado, pues a través de una buena capacitación, de un buen eh, entrenamiento, eh, puede llegar a estos... Eh, a ocupar es, estos puestos directivos. ¿no? Ahora, eh, hablando de, de cuáles serían las diferentes competencias que puede tener un líder, me gustaría citar eh, dentro de la Sociedad de la Administración de Talento Humano, eh, esta sociedad presentó un informe en el cual se evidenciaba lo importante eh, que dentro de las empresas haya colaboradores que tengan Tres, sobre todo, eh, competencias o habilidades. La primera era resolver problemas, que sean eh, hábiles para resolver pensamiento crítico también, es decir, eh, buscar eh, diferentes eh, soluciones, diferentes pensamientos, diferentes paradigmas ante una misma situación y la comunicación. En base a tu criterio, eh, ¿qué podrías argumentar sobre estas tres competencias y a tu criterio adicional, cuáles serían otras que tú consideras que sí o sí deben tener eh, como competencias los líderes? Bueno, el tema de la comunicación es prim primordial. Es lo primero que uno debe tener. No solo debe saber comunicarse con un gran líder, sino también saber escuchar a su equipo y ver qué otras nuevas eh, nuevos, eh, ideas puede tener el equipo para llegar a la meta. ¿no? Eso es muy importante. Y también es importante la perseverancia ¿no? para cumplir los objetivos del equipo. Um, es importante también despertar el entusiasmo en los colaboradores para que todos vayan en una misma dirección. Y también tener visión de negocio. Es importante conocer el mercado, el negocio en sí y al equipo, ¿no? para poder ser líderes en, en la venta de los servicios o productos que ofrezca esta empresa. ¿no? Claro. Otro punto importante en el líder de ahora es la flexibilidad ante cambios en el entorno. Ahora vemos que el entorno es muy cambiante, las nuevas tecnologías cambian día a día y el líder tiene que estar un paso por delante de estas nuevas tecnologías. Y yo creo que también es importante incentivar la creatividad y la autoexpresión de nuestros colaboradores para poder detectar sus habilidades y quizá formarlos para que sean nuevos líderes. Es decir, que hay un semillero detrás, es decir, el líder debería también encargarse no solo de, digamos, los objetivos y la visión del negocio eh, en el presente, sino proyectar al futuro a través de eh, buscar dentro de su propio equipo de trabajo quién al futuro podría incluso, bueno, no sé si reemplazarle o acompañarle en ese liderazgo. Claro que sí. Y bueno, también es importante fijar metas. ¿no? El líder debe eh, fijar esas metas para que eh, el equipo en conjunto con el líder, lleguen a los objetivos que se han trazado. Claro, claro. Bueno, eh, y dentro de estas, eh, todas estas digamos que vienen a ser habilidades blandas, habilidades que eh, cada vez, eh, a, y, y me gustaría saber tu criterio, son más demandadas dentro de las empresas, porque justamente es este esta inteligencia emocional, esta, esta manera de ser flexible, como tú me lo has dicho, el saber liderar, el trabajar en equipo, pero hay algunas habilidades eh, directivas que puedan ser eh, obviamente necesarias, que son las habilidades duras que tú puedas considerar que eh, sí o sí deberían estar dentro de estos puestos. Sí, claro. Eh, bueno, el tema... Eh, que Cada persona tiene su profesión y su especialidad. ¿no? Eh, uno tiene que estar en constante aprendizaje, no solamente desarrollar sus competencias, sino también esas habilidades duras. ¿no? Ya dependiendo de la especialidad y del área donde uno se enfoque, es que uno debe estar en constante aprendizaje y perfeccionamiento. Genial. Ahora, a tu criterio, eh, un líder, ¿cuál es el tiempo mínimo de experiencia que debería tener este, eh, esta persona para fuiarse y decir que, bueno, ya puede estar a cargo del liderazgo de empresas eh, pymes, y empresas grandes? Bueno, yo considero que deberían ser al menos cinco años. Esa es mi idea, porque dos años... Eh, estando en pandemia, uno tiene que adquirir nuevas, nuevas competencias para ser un buen líder. Entonces, uh -huh. bueno, estando un año prepandemia, dos años durante la pandemia, uno ya se, se, se foguea en el tema de, de todo el tema digital, ¿no? uh -huh. de las plataformas digitales, y tiene que aprender también a liderar equipos en remoto. Entonces, eh, considero que unos cinco años, ¿no? un año prepandemia, dos años en pandemia y adela en adelante, sería un buen tiempo para poder ser un líder, empezar a ser un líder, ¿no? porque el líder se forma y tiene diferentes etapas a lo largo de su, de su carrera. ¿no? El líder puede ir perfeccionándose y subiendo en, en niveles. Ahora, hablando de niveles, ¿hay a tu criterio diferentes niveles de, de liderazgos? ¿Hay tipos de liderazgos que nos puedas este, compartir? Eh, sí, bueno, eh, en realidad... He estado leyendo a John Maxwell. Uh -huh. Él tiene un libro que se llama Los cinco niveles de liderazgo. Y eh, efectivamente uno empieza con un liderazgo de posición, ¿no? Eso es, eh, es según el libro de John Maxwell. Um, él recibe la posición de, de líder después de haber pasado por otras etapas, ¿no? De analista, de asistente, ¿no? De coordinador quizá. Uh -huh. Y ya empieza a ser un líder. Y ahí empieza autoconociéndose y viendo cuáles son las fortalezas para poder guiar ese equipo. Y a, a, a su vez, esas, esas áreas que debe trabajar y debe irse perfeccionando. Ok. Empieza oh, con eso. Y, luego... y, y digamos que es como eh, un crecimiento... Uh, digamos lo orgánico no o es sea, una persona que de pronto estuvo tantos años en eh, como tú bien dices analista un especialista en diferentes eh, áreas que conoce Ajá. la empresa y por ciertas circunstancias tiene que subir al liderazgo es este autoconocimiento sería la primera etapa la deposición cuál eh, uh -huh. la que sigue es uh -huh. cuando ya el equipo es decir le da un permiso para que los pueda liderar entonces esa es la idea no de que ya el equipo le da el permiso y le, da, le tiene el respeto del equipo y lo sigue. ¿no? Esa es la forma en como el líder se va formando. ¿no? Eh, luego sigue la etapa de producción. Ya él fija metas y eh, se dan los resultados. ¿no? Entonces ya este líder empieza a producir, eh, tienen objetivos y tienen que llegar a una meta y ya eh, hace producir al equipo en conjunto con él. Okay. El cuarto nivel ya es el nivel de desarrollo de personas. Una vez que el líder ya se ha afianzado eh, como jefe de su equipo, ha hecho que produzca para la empresa, eh, viene el desarrollo de nuevos líderes. ¿no? Entonces ya aquí la idea es eh, ser un mentor de estos líderes para que estos, estos colaboradores vayan creciendo en el tiempo. Dice John Maxwell de que si una persona puede hacer una tarea le, o le darle una responsabilidad y la pueda hacer el 80% mejor que este líder, ya es momento de delegarle y darle esa tarea a esa persona. ¿no? Oh, sí, entonces esa es la forma como eh, este líder puede ir formando líderes, dándole responsabilidades que él tenía y delegándolas para eh, que ellos también vayan aprendiendo a liderar. Y finalmente ya el punto más alto de este ascenso en el liderazgo eh, es eh, dejar a estos líderes ya formados y esta persona puede asumir otros retos, ¿no? Como director o quizá en otra empresa. Entonces la idea es que si este líder que formó otros líderes ya puede retirarse y dejar a estos nuevos nuevos jefes eh, dirigiendo la empresa, ese es ya el, lo máximo, ¿no? Sin embargo, también a pesar que una persona haya llegado al pináculo o a, o a, o a este punto en que es mentor de líderes, no, no, no puede quedarse ahí, puede seguir igual avanzando, ¿no? Entonces, básicamente esos son los, son los cinco niveles de liderazgo lo, los cuales se van desarrollando a lo largo de la carrera de, de un profesional. ¡Qué maravilla! Gracias, este, mi querida Vanessa, por compartirnos. En realidad tiene mucha coherencia esta, este escalón de liderazgo hasta llegar... A, a formar líderes y pues delegar, ¿no? Um, bueno, y, y tomando en cuenta lo que dices, que nunca, siempre va a haber un proceso de mejoramiento continuo que, que nunca va a acabar, ¿no? Si es que siempre queremos estar a la vanguardia. Ahora, eh, tú ahora estás muy activa siempre en LinkedIn y tú habías mencionado en alguna de tus publicaciones sobre el líder silencioso. Eh, ¿A qué te Ajá. refieres con este concepto? Ajá, Sí, bueno, el, el liderazgo silencioso tiene ciertas competencias ¿no? principales. Un líder silencioso es empático, reflexivo y observador, sobre todo, ¿no? que confía en el potencial y las habilidades de sus empleados. ¿no? Eh, ya atrás quedan esos líderes acostumbrados a, a marcar, eh, marcar la diferencia eh, eh, solamente impartiendo órdenes. O, o, o como se dice, la mano de hierro. ¿no? Esos líderes ya pasaron a la historia, ya no se usa ese estilo de liderazgo, ¿no? sino es una persona que eh, observa lo que hace su equipo y pide ideas para hacer las cosas mejor, y los guía, y en conjunto llegan a sus metas. ¿no? Um, ahorita en este entorno, ya no es buca, <ríe> ahora es un entorno bani, Bani significa brittle porque es, eh, es, eh, es un poco no lineal, no lineal, ¿no? Es un, es, estamos en subidas y bajadas, es un poco brittle, que es va, eh, frágil, estamos ansiosos y es un mundo incomprensible, entonces lleno de incertidumbres, entonces por eso ahora el líder tiene que tener mucha inteligencia emocional y saber Liderar a sus equipos eh, de manera asertiva, ¿no? um, Estos líderes o jefes que se definen por su tendencia silencio silenciosa integran en ellos cualidades muy elevadas, ¿no? Son los que inspiran a otros y hacen que sigan cada vez más a este tipo de líderes. Eh, eh, vuelve a, um, llega a ser un, un referente, ¿no? Eh, eh, claro. Incluso no solo dentro de su empresa, sino en el sector. Es una persona que, como tú bien dices, se inspira, que tendrá seguidores, es un referente. Eh, claro, porque se ha posicionado de pronto como un líder de opinión, como una persona que tú bien dices es empática y busca y pide ideas. Esto también es interesante porque antes se pensaba que claro, entraba en una reunión de trabajo el, el líder con su equipo y claro, el líder tenía que ir impartiendo un poco este, a ver, tú vas a hacer esto, esto vamos a hacer y lo que sea Ajá. pero ahora es lo contrario, ¿no? Es nutrirse, él de pronto estar eh, en silencio, es lo que tú hablabas también al inicio de la escucha activa, escuchar al, al equipo de trabajo para ver cuáles son esas uh, y nuevas ideas y sobre eso nutrir y hacer un, un proyecto final. Ahora, um, estos, estos nuevos liderazgos, como tú mencionaste, el tema del liderazgo fuerte, el, el de hierro, el de antes, esto ya es cosa del pasado, sí. esto ya no aplica en estos eh, nuevos ambientes, como tú has mencionado, tan impredecibles, también tan variantes, eh, y sí. por eso el tema de la flexibilidad también. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué pasa? Eh, con el líder eh, ¿O qué tipo de líderes deberíamos nosotros eh, tomar en cuenta eh, para este entorno digital? Si bien ya has mencionado que, es, cuáles son estas características, pero hoy por hoy el, el líder eh, en entornos digitales eh, y luego pospandemia y ambientes tan híbridos, ¿cuáles son estos retos que tiene que enfrentar ahora el líder? En, justamente en estos, eh, incluso que está tan disperso, hay, hay, hay organizaciones que se han quedado así, hay organizaciones que mezclan unos días presenciales con otros, ¿Cómo, ¿Cómo ahora debe este líder integrar todo esto? Claro, ahora el líder eh, tiene el reto de un día para el otro de poder eh, dirigir a sus equipos en remoto. Entonces, eso también es una competencia que el líder ha tenido que desarrollar, ¿no? La parte de tecnología. También a re reorganizar el negocio y mantenerlo funcionando, a pesar de que ya no están presencialmente en la empresa, ¿no? y adecuarse a las nuevas tecnologías y forma de comunicación remota. ¿no? Manejar cada vez nuevas metodologías digitales. También es un reto encontrar y retener talentos del mundo digital, que ya conozcan estas tecnologías, para no tener que usar su tiempo en formar a estas personas, sino que estas personas ya vengan formadas con las nuevas tecnologías. También los nuevos líderes son personas innovadoras y creativas. Eso es muy importante. ¿no? porque las personas que copian los productos o servicios que ya se tienen en el mercado no van a tener tanta efectividad como las personas que vienen con ideas nuevas y eh, en realidad van a ser los que eh, lideren las empresas o lideren el mercado ¿no? claro. Por, con las nuevas ideas de negocios, ¿no? El bienestar y el tiempo libre de su equipo también forma parte de su cultura para que logren que sean más productivos, ¿no? dándoles las facilidades para poder trabajar. Y también son líderes que empoderan a sus equipos y delegan responsabilidades, como ya dije anteriormente. Claro, claro, claro que sí. Bueno, en realidad, mi querida este, Vanessa, es... Eh... Muchísimas gracias primero por toda la información, todo lo valioso que nos has mencionado sobre los diferentes niveles, de estas nuevas habilidades, este nuevo liderazgo que ha venido a, y que se apalanca mucho en, el, en este tema de inteligencia emocional, de cómo empoderar, de cómo inspirar, de cómo incluso al final del día delegar eh, para que haya este liderazgo eh, generacional. Ahora, y eh, estamos ya casi por terminar, eh, Alguna pregunta, algo que yo no te haya planteado, que tú quieras aportar como mensaje final para todas aquellas empresas que están justamente pensando en cuáles serían, o aquellos líderes que están escuchándonos, eh, ¿qué, ¿qué les podemos aportar para justamente puedan tener ese crecimiento y, y, es, y, y puedan estar, digamos, a, hábiles para este mundo tan cambiante, tan híbrido, tan digitalizado, con tanta innovación? ¿Qué les dirías? Bueno, en primer, en primer lugar, efectivamente tienen que capacitarse en todo lo, el tema que son tecnologías. Si bien ya hemos pasado dos años con este trabajo remoto, eh, el estar siempre capacitándose en ello es importante. También uno debe autoconocerse, ver cuáles son las competencias que los definen, ver cuáles son sus debilidades y trabajar en ellas constantemente, ¿no? Darse un tiempo también para estos líderes. ¿Quién motiva a estos líderes? En realidad es uno mismo, uno tiene que automotivarse y para ello uh, podría eh, tener momentos para ellos mismos, no eh, quizás eh, a lo largo del día, quizás eh, tener un, un periodo de meditación que eso te conecta con uno mismo, estar siempre capacitándose también y bueno automotivarse, no queda otra porque eh, nosotros motivamos al equipo, pero eh, nosotros mismos debemos motivarnos. Motivarnos, bueno, y parte, y me gusta mucho lo que mencionaste al final, el tema de la meditación, el tema de hacer algo que te conecte con tu esencia para sacar justamente esa fuerza de voluntad y automotivarse que es parte del de liderazgo, porque hay, al líder no hay quien le motive, él es el que tiene que automotivarse sí. y motivar a su equipo. Mi querida Exacto. Vanessa, nuevamente darte mil gracias por todos tus valiosos aportes, bueno, seguramente habrá eh, del otro lado gente que quiera seguir conversando contigo, hablar más sobre estos temas, así que ¿dónde te podemos encontrar? Eh, bueno, me pueden encontrar en LinkedIn como Vanessa Carabelli sí y bueno, en todas las redes con mi nombre. Genial. Bueno, van a quedar en las notas del programa, mi querida Vanessa, este, y para que aquellas personas que quieran contactar contigo. Y bueno, este, darte a ti nuevamente las gracias, gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iBox en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Solo pedirles un favor, si saben que este contenido va a ser de utilidad para alguien, ¿no es cierto?, algún líder en este caso que estábamos hablando de los líderes algún eh, equipo de, de trabajo compartan que es completamente gratuito y dejar sus eh, recomendaciones, sus valoraciones de cinco estrellas en los diferentes podcasters en los que ustedes se encuentren, pues esto nos ayuda a seguir promocionando este contenido que ya saben que lo hacemos con todo el amor todos los días de lunes a viernes para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que están en este proceso, generar negocios, generar negocios a través de medios digitales y pues ser felices con ello, ¿no? Así que bueno, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con un episodio del videoblog de Katia. Así que se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.